Con el paso de los años, las ciudades y los pueblos han sido destruidos desde un punto de vista ambiental. Incendios forestales, graves desastres naturales como consecuencia del cambio climático han hecho que la vida en Nueva Cruña no sea fácil para toda la población. Nuestro héroe, Eric, tiene en mente la idea de concienciar a la población de los graves daños que han ocasionado y están ocasionando al planeta con acciones irresponsables. Su objetivo es concienciar, tratar de diseñar políticas e incentivos que nos ayuden a promover un cambio. En este bloque estudiaremos qué es el desarrollo sostenible, qué es la sostenibilidad ambiental, destacando por qué son importantes las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es importante destacar que el desarrollo se sustenta en tres pilares, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Quizás nos preguntemos: ¿de verdad la protección del medio ambiente es tan importante? La respuesta es sí, la protección del medio ambiente es una cuestión fundamental cuando hablamos de desarrollo sostenible, y en esta primera sección vamos a tratar de entender el porqué. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso acerca de cómo la sociedad ha ido analizando el desarrollo con el paso de los años. La FAO ha indicado que el desarrollo inicialmente se ha medido a través de indicadores económicos y políticos que nos indican un mayor o menor crecimiento económico. El Banco Mundial también ha destacado cómo durante muchos años se ha pensado en el desarrollo económico como la forma más importante de reducir la pobreza y mejorar los estándares de calidad de vida. Esta visión sí que ha llevado a obtener grandes ganancias económicas a nivel mundial, pero como aún a día de hoy es evidente, la pobreza no ha desaparecido lo que implica que para conseguir unos estándares de calidad de vida mínima aceptables debemos de ir mucho más allá del desarrollo económico. Ha sido con el paso de los años cómo se ha ido produciendo un cambio en esta visión. Podéis ver aquí cómo a finales de los 70 es cuando el aspecto social también se ha ido incorporando, aunque siempre con una supremacía de lo económico. Posteriormente en los 80 se detecta un estancamiento y retroceso del bienestar. Y por tanto, es justamente en este momento cuando se concluye que si únicamente prestamos atención a los parámetros económicos, no estamos llevando a cabo un análisis completo del bienestar colectivo, dado que nos está, no estamos teniendo en cuenta otros aspectos que también condicionan la calidad de vida. A día de hoy, la ONU ha puesto en marcha la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la cual hablaremos más adelante. Hemos hablado del desarrollo haciendo especial hincapié a que no solo debemos prestar atención a las cuestiones económicas, sino que debemos de ampliar nuestra visión e incluir también los aspectos sociales y ambientales. Esta es la primera idea que debe de quedar clara en este módulo. Es más, en este módulo nos vamos a centrar justamente en este último aspecto. Vamos ahora a estudiar qué es la sostenibilidad ambiental. Woodland, en el año 1995, sostiene que la sostenibilidad ambiental significa mantener y mejorar la calidad de los ecosistemas naturales para que puedan proporcionar bienes y servicios esenciales para la vida humana, por ejemplo, agua limpia, alimentos, pero también conservar la biodiversidad y regular el clima. En este sentido, es fundamental reconocer y tener presente que los ecosistemas naturales nos proveen de bienes y servicios que son fundamentales para el ser humano. Estos son los conocidos como servicios ecosistémicos y autores como por ejemplo Constanza y otros en el año 1997 los han definido como beneficios que las poblaciones humanas derivan directa o indirectamente de las funciones de los ecosistemas. Ese, este punto es muy importante y debemos tener clara una segunda idea, obtenemos bienes y servicios de los sistemas naturales. Se han desarrollado varias clasificaciones de los servicios ecosistémicos a nivel global, tal y como podéis observar en la tabla. Vamos a centrarnos en la más reciente, que es la Clasificación Internacional Común de los Servicios de los Ecosistemas, conocida como CICES. Tal y como podemos observar, esta clasificación distingue tres tipos de servicios. Los servicios de provisión, los servicios de regulación y mantenimiento y los servicios culturales. Vamos a ver cada uno de ellos más en detalle. Los servicios de provisión son los beneficios materiales que las personas obtenemos de los ecosistemas, por ejemplo, el agua o el suministro de alimentos. Los servicios de regulación y mantenimiento son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, así como los necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire, el control de las inundaciones, los espacios en los cuales viven plantas y animales, y los cuales también permiten la diversidad de especies, son algunos ejemplos. Finalmente, también tenemos los servicios culturales, que son los beneficios inmateriales que los humanos obtenemos de los ecosistemas, por ejemplo, la identidad cultural, el bienestar espiritual, Etcétera. Una vez que tenemos claro cuáles son los servicios ecosistémicos, podemos caer en la cuenta de que muchos de ellos no tienen asignado un valor económico directo, es decir, muchos de ellos no tienen un precio de mercado. Sin embargo, debemos de ser conscientes que esto no implica que carezcan de valor económico. Cuando queremos computar el valor económico total de los servicios ecosistémicos, debemos de tener en cuenta que existen dos categorías los bienes y servicios que tienen un valor de uso y aquellos que tienen un valor de no uso. Analizando en primer lugar aquellos que tienen un valor de uso, debemos de diferenciar asimismo sí entre los que tienen un valor de uso directo, los que tienen un valor de uso indirecto y finalmente los valores de opción. Cuando hablamos de valores de uso directo, nos estamos refiriendo a los bienes y servicios del ecosistema, que son utilizados directamente por los seres humanos. Dentro de esta categoría se encuadran los bienes de consumo, como por ejemplo, la recolección de productos alimenticios, la madera para combustible o la construcción. Sin embargo, los bienes de no consumo serían, por ejemplo, el disfrute de actividades recreativas y culturales. Cuando hablamos de los valores de uso indirecto, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la función de filtración de agua natural de los humedales, la función de protección contra las tormentas de los manglares costeros o el secuestro de carbono, entre otros muchos. Por último, dentro de los valores de uso tenemos los valores de opción, que se refieren a los servicios ecosistémicos y a la posibilidad de obtener beneficios en el futuro. Los valores de no uso se refieren al disfrute que las personas podemos experimentar simplemente al saber que existe un recurso, incluso si nunca esperamos usarlo directamente, pensemos por ejemplo en la satisfacción de conocer nuevas especies. Tras toda esta información que hemos estado analizando, parece importante recapacitar y tener en cuenta todo lo que los ecosistemas aportan a nuestra vida diaria. Es importante destacar que la biodiversidad nos proporciona diferentes servicios y todos ellos a su vez influyen en nuestro nivel de bienestar de forma positiva, dado que nos proporcionan alimentos, medicinas, entre otros muchos beneficios, tal y como hemos comentado en esta sección.